Hola a todos, bienvenidos de vuelta a la segunda sesión de Retiro y si eh, están solamente inscriptos en la película, bienvenidos a la sesión de cine de esta semana. Hoy vamos a tener una película muy, muy profunda. Y es muy gracioso cómo el Espíritu o Jesús juega con nosotros y cómo vemos de a poco que todo está siendo organizado o planeado por alguien que sabe. Eh, yo eh, esta semana empecé a orar mucho acerca de Retiro y estaba orando y pensando, Jesús, ¿qué quieres que comparta? Eh, ¿Qué es lo que hay que compartir ahora? ¿Qué es para mi mente también? Y este tema me vino muy presente a partir del lunes y era parte del capítulo No busques fuera de ti mismo, que es parte de lo que leí esta mañana. Pero hay muchos de ustedes aquí que no estuvieron en la sesión de esta mañana, entonces pensé en volver a leer algunas de esas líneas y también otras líneas diferentes para realmente empezar a sumergirnos en este tema que Jesús nos quiere mostrar hoy. Entonces, en la sección de no busque fuera de ti mismo de Curso de Milagros, Jesús dice, "No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. No busques fuera de ti mismo, pues todo dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo." Para cambiar todo esto y abrir un camino de esperanza y liberación en lo que aparenta ser un círculo interminable de desesperación, necesitas tan solo aceptar que no sabes cuál es el propósito del mundo. Le adjudicas objetivos que no tiene y de esta forma decides cuál es su propósito. Procuras ver en él un lugar de ídolos que se encuentran fuera de ti, capaces de completar lo que está dentro dividiendo lo que eres entre lo que está fuera y lo que está dentro. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciben como si viniesen de afuera. Tus ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que les adjudicas y los persigues futilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. No obstante, ¿Dónde tienen lugar los sueños, si no en una mente dormida? ¿Y podría acaso un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra tiempo, hermano mío, aprendiendo para qué es el tiempo. Y siento ahora que eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo aquí todos unidos. Estamos intentando ahorrar tiempo. Esta mañana... Ana Paola y yo compartimos acerca de nuestras experiencias, acerca de cómo perseguir estos ídolos nunca nos va a satisfacer y cómo cada vez que un ídolo se desmorona hay llantos, eh, pero lo queremos hacer muy muy práctico. Entonces ahora Jesús nos va a mostrar eh, una película junto con los comentarios bueno, de David que vienen también del Espíritu para realmente ver la experiencia y adentrarnos en la experiencia de lo que nos está tratando de comunicar Jesús, para que realmente veamos que los caminos del mundo no nos llevan hacia ningún lado y que siempre podemos elegir de nuevo. Entonces, eh, sin más, ahora eh, podemos empezar. Bienvenidos a todos, gracias. Y bueno, todos siempre se están fascinados e interesados en ver cuál es el tema ganador en la encuesta esta semana. Y siento que en la encuesta de inglés y español esta semana había un sentimiento de falta de valía o de inferioridad. Lo cual es muy interesante porque ponen falta de valía, inferioridad, pero también se podría decir que superioridad se podría encontrar allí. Muchas veces las personas piensan, bueno, tienen una gran autoestima y son poderosos, son famosos en términos del mundo y, y sienten que no tienen problemas de falta de valía. Pero como el ego lo juzga, el ego ju dice, no, no, no tienes problemas de falta de valía cuando tienes éxito de acuerdo con los estándares del mundo. Y eres rico y poderoso y famoso y estás por encima de todo el mundo. Pero de hecho, del otro lado de la moneda está, está la inferioridad. Pero básicamente, este es un muy buen tema para adentrarse. Porque cuando empezamos a ver ello, muchas veces, cuando hay un sentimiento de ser inferior, hay una energía mucha, mucho esfuerzo que es pasado por la mente tratando de sobrepasar ese sentimiento de inferioridad y luego es como el péndulo que se va hacia el otro lado y hay todo este sentimiento de orgullo con los diferentes logros y objetivos que se obtienen y habilidades entonces es básicamente todo un péndulo esa es la creencia en ser algo que no es Cristo, algo que Dios no creó. Y en segundo lugar, en la encuesta en inglés, creo que fue Miedo al castigo. Y en el de español fue enojo, enojo hacia otros. Entonces, teníamos muchas películas potenciales, pero yo estaba viendo una película para cubrir todos estos temas, sentirse la falta de valía, enojo hacia otros y miedo al castigo. Es un mix muy interesante para encontrar una película, pero lo encontramos. Tenemos una hermosa película que habla acerca de esos tres temas. Pero antes de adentrarnos en la película, me gustaría leer algunas citas de la sección del curso que se llama Más allá de todos los ídolos. Y básicamente en esa sección Jesús siempre nos da el propósito y el significado y el contexto y el razonamiento de todo que es compartido. Entonces no solo se nos da esto es lo que deberías creer o haz esto y nada más o algún tipo de, de comando te lo dan un contexto y cuando Jesús empieza a hablar acerca de los ídolos es un contexto hermoso porque lo que nos está diciendo es que fuimos creados como un ser eterno y que nuestra voluntad como Cristo es la misma que la voluntad de Dios entonces nuestra voluntad y la de Dios es la de felicidad perfecta es el estado del cielo es el estado de perfecta unidad, y no hay necesidades, no hay carencias, toda la comunicación es descripta como una canción, es más telepática que palabras, porque las palabras fueron hechas por el ego, entonces el espíritu puede utilizar lo que el ego hizo, pero apunta hacia esa experiencia vasta de quién tú eres. Y luego cuando hablamos acerca de los ídolos, yo pienso en la Biblia, de no debes tener ningún ídolo enfrente del Señor tu Dios. Bueno, es más que estos ídolos. En la sección de Más Allá de los Ídolos, Jesús está diciendo que todo este cosmos de imágenes es algo que Dios no creó. Entonces, un ídolo no es solo una cosa específica, como algunas personas dicen, no, es un ídolo de un maestro o de un padre o una figura histórica no hagas un ídolo de una persona no hagas un ídolo de dinero no hagas un ídolo de aparentes eh, de poder pero Jesús está diciendo bueno de hecho todo lo que tú percibes que es específico como una estrella o un planeta o una montaña o una hoja o un gato, o una banana. Cualquier cosa que sea específica es un ídolo por definición. Entonces, esto nos ayuda porque muchas veces cuando las personas piensan acerca de los ídolos, piensan, debo tener cuidado no tornar algo específico en un ídolo. Como por ejemplo con la comida, dicen, tengo que tener mucho cuidado de que no haga un ídolo de la comida o un ídolo de mi comida preferida o un ídolo de sexo o dinero o una carrera pero lo que sucede es que si nos referimos al cuerpo todo lo que es este mundo específico son todos ídolos porque cada cuestión específica que es percibida en la percepción fragmentada es el intento de tener cosas específicas, tomar el lugar de la abstracción. Y el amor es pura abstracción. Creo que Kirsten tenía una cita en Facebook acerca de cómo el amor no mira a nada en favor hacia algo diferente. No ama algo más que algo más. Porque el amor es abstracto, no es específico. Aunque en este planeta eh, tenemos muchos eh, calcomanías de idolatría. Yo amo New York. Yo amo mi Volvo. Yo amo lo que tú quieras. Yo, corazón, Hakabis. Podría ser cualquier cosa que quieras poner luego del yo amo. Porque cuando pones algo luego de yo amo, es algo específico. Eh y eso es lo que quería compartir esto al principio de la película que la creencia en las cuestiones específicas es el ego todo el mundo de específicos cuando yo estaba creciendo eh, había dichos en mi familia y yo como un niño paraba y me pensaba por un momento ¿eso es realmente verdad? una de las cosas que yo escuchaba cuando era crecía es solo Dios puede hacer un árbol y yo pensaba como un niño como realmente y ellos decían sí sí Dios creó a Adam y Eva y los árboles creó muchas cosas y solo Dios puede hacer un árbol y yo estaba como ¿Hm? y se podría decir que Dios extiende a Dios es por eso que Dios la voluntad de Dios y la de Cristo es la misma pero la voluntad de Dios es universal y también es la voluntad de Cristo. Entonces se podría decir que en el centro de las cosas, si vas al centro de la cuestión, Jesús dice en la sección de Más allá de todos los ídolos, tu voluntad es universal. ¿No te gusta eso cuando aparece adelante en las películas? Cuando aparece esa película, uni, uno, universal, universal. La única son, canción. Eh, cuando el logo aparece, eh, universal, uff, siento felicidad. Simplemente ver el logo aparecer, aparecer antes de una película. Porque me recuerda de que esa es la voluntad de Dios. Y esa es nuestra voluntad. Es universal y no puedes estar contento con forma de ningún tipo. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, obtuve uno de estos discos. Antes de estos audiolibros había estos discos. Tenía un LP que hablaba. Era antes de los cassettes. Habían LPs. Estos eran los discos grandes. Y yo recuerdo que obtuve uno acerca de una historia y había una canción en él. Y era todo acerca de un pequeño niño que estaba haciendo su deseo de Navidad. Y él hizo una lista. Y básicamente... Solo puso tres cosas en su lista de Navidad. Él quería, eh, es una historia muy vieja, pero quería un hacha, una eh, manzana. No quería nada más. No quería pesar a Santa Claus, con una, Santa Claus con una lista larga. Entonces, solo dijo eso. Y básicamente, a uno de nosotros hemos crecido con la mentalidad en donde... No deberías ser avaro y no deberías querer cosas. Y en este mundo parece como parte de la condición humana, querer cosas, desear cosas. No importa si ya son conceptos o son cosas físicas o son diferentes condiciones o diferentes habilidades. Podría ser un rango de cosas que parecen ser parte de la condición humana es querer esas cosas y luego estaba el rey David en la Biblia, en los salmos en, decía el señor es mi pastor no querré mm, Eso es muy buena <ríe> mi abuela se sabía todos los salmos de memoria aunque mi nombre era David, yo ni siquiera podía recitar todos los salmos. Pero ella estaba en sus 90, 95, y decía: El señor es mi pastor, no querré nada. Y se lo sabía todo. Y yo, ella melódicamente recitaba todo. No recordaba con quién había tenido desayuno, pero, porque le diagnosticaron demencia, pero literalmente ella podía decir todos los salmos los cuales yo no podía hacer desafortunadamente yo sí recordaba con quién había tenido desayuno y ella estaba en un estado de felicidad porque solo podía acordarse de literalmente esos versos de la Biblia y podía acordarse profundas canciones de Jesús y se olvidaba de todo el resto más y pensaban que ella estaba enferma porque tenía esa enfermedad mental bueno, pero si sigues con el curso está haciendo en esa dirección yo lo llamo demencia espiritual vas a empezar a perder conciencia de las cosas de las memorias de las cosas específicas quizás alguno de ustedes ya tengan un poco de demencia espiritual y está bien. Pero todo el punto es que las cuestiones específicas fueron hechas como ídolos para cubrir la faz de Cristo. Este mundo es un velo de ídolos, es un velo de cuestiones específicas que fueron hechos para cubrir la faz de Cristo. Lo cual, de nuevo, la faz de Cristo no estamos hablando de un hombre, Jesús. Estamos hablando acerca de la luz. La faz de Cristo es pura luz. Entonces, el velo de imágenes fue hecho por el ego para que no vayas hacia adentro y sepas quién sos como un ser eterno de luz por Dios. Entonces, hay algo muy profundo en esto eh, de estos salmos. Eh, el señor y pastor, no querré nada, porque básicamente Jesús sabe que esta es una condición del mundo de sueños, es querer. Entonces yo recuerdo leer a través del texto y estoy viendo algo como, mm, todavía quiero Jesús, ¿me puedes dar algo práctico para alguno de estos seres que todavía quieren algo que no saben quién son y quieren, y quieren y la parte que encontré en el curso que realmente resuena y resuena en mi corazón porque querer tiende a implicar un objetivo un deseo una intención para algo un, un objetivo para algo él dice trata esto la paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Entonces, él está diciendo que si vas a querer algo, entonces quiere la paz, quiere la dicha, la felicidad el momento presente querer el instante santo sé que hay muchas espiritualidades que dicen que se llaman caminos no duales pero tratan de negar el querer en la audiencia dice bueno, yo quiero una respuesta y yo quiero saber esto yo quiero saber esto no, no puedes ir hacia el vacío vacíate vacíate no es la más amorosa respuesta si tienes un deseo que surge aquí está vacíate va, va a ser vacío no encuentras el vacío tan atractivo de hecho yo puedo decir que es un paso en el camino, Buda habló mucho acerca de esto y por supuesto todos los místicos y santos hablan acerca de vaciar la mente y vacía tus búsquedas y tus deseos de cosas de este mundo. Pero Jesús está diciendo que está bien querer. ¿Por qué no querer la paz mental? Si tienes una mente que desea, por su naturaleza, el centro de la mente es la oración o el deseo. Jesús utiliza esas dos palabras como sinónimos. Entonces, si el centro de tu mente es un deseo, entonces, ¿por qué no poner como objetivo lo que realmente quieres? Lo cual es, es el momento presente, el instante santo, la paz mental. Esto se vuelve un poco engañoso para el ego, porque el ego dice, eso debe ser lo más aburrido que escuché de toda la historia, querer el momento presente, Ah, oh, por favor, dice, puedes hacer mejor que eso. Eso es lo más aburrido. Tú eres un ser que existe y ahora se supone que tienes que querer el momento presente. Ah, oh, dale, ven aquí, ven aquí a mi bola de cristal. Tengo muchas cosas que puedes querer en la bola de cristal. No lo desperdicies todo en el momento presente. Y sin embargo, lo que, cuando realmente conoces a alguien y encuentras que son dichosos y felices... Cuando hablas a Eckhart, escuchas a Eckhart Tolle hablar, ja, ¡Ja, ja, se ríe. Él tiene que reírse cuando él comparte la verdad. ¿Por qué es tan gracioso? Es por eso que se ríe. ¿Por qué es tan delicioso? Él está simplemente expresando que algo que es delicioso. Él no puede más que reírse. Es involuntario. Cuando alguien le hace una pregunta y ellos tienen problemas y él se ríe. El ja, ja, ja, ja viene del de momento presente. ¿Cuál es la enseñanza? El poder de la hora y estate presente. Entonces la felicidad viene de eso. Y por lo tanto, si tú vas a querer algo, está bien crear la dicha, es ok. Está bien crear la felicidad, está bien crear la paz. Pero tienes que empezar a darte cuenta de que cuando estás pidiendo por eso, estás pidiendo por algo que fuiste creado. Entonces, ya estás pidiendo por algo que ya tienes. Tener y ser son lo mismo. Ya tienes el momento presente, ya tienes la felicidad, ya tienes la dicha. Cuando tú estás pidiendo, si tú piensas que vas a venir en cosas, las cosas van a venir de formas específicas. Por ejemplo, un día voy a llegar y voy a tener lo que sea. Tanta cantidad de dinero en el banco y un Mercedes Benz y lo todo lo que quieras, un masajeador de pies, no importa. Porque cuando tú estás pensando en cuestiones específicas, eso se podría decir que en cierto sentido es eh, no pedir correctamente. Porque Jesús nos dio el canto de la oración y dice, si tú estás pidiendo por cosas específicas y te sientes la culpa, sí. Esa es la condición humana, de estar en un estado de carencia y pedir y buscar y percibir específicos. Ese es un estado de carencia, pero tu voluntad es universal. Entonces tiene que llegar un punto en el que tú haces Zoom y te das cuenta de que de hecho las cuestiones específicas y los ídolos no son nada y se encuentran en ningún lugar. Y Dios está en todas partes y lo es todo es básicamente eso es la autorrealización tiene que ver que las cuestiones específicas no tienen ninguna existencia y es por eso que no tienen valor y que Dios se encuentra en todas partes y lo es todo y es todos y por lo tanto Dios no tiene límites y los ídolos son la creencia en los límites esas son las cosas incluso el ejemplo del vaso lo he hecho en muchas ocasiones de llamarlo un vaso y sacarlo de un cosmo de imágenes y darle un color, un nombre y lo que sea, eso es el error, eso es la idolatría, es creer que hay cuestiones específicas que tienen realidad. Y hoy tuve una llamada y estaba hablando, y lo que vino atrás de mí fue una idea hermosa de cómo Jesús sanaba. Ese era el tema que estaba hablando antes de venir aquí. Era una llamada acerca de cómo Jesús sanaba. Y lo que fue compartido es que Jesús sanaba porque se dio cuenta de que el momento presente es todo lo que hay. Cuando alguien vino a él con lo que sea, con la creencia de que eran un cuerpo, una persona, o tenían lepra o enfermedades o lo que llaman en la Biblia espíritus o demonios no importa, porque Jesús estaba simplemente plenamente consciente que el momento presente era lo único que era real era consciente de que el ego había fabricado el tiempo lineal y no tenía ningún tipo de validez entonces lo que, cualquier cosa que le era presentada siempre se pasaba por alto porque el momento presente es todo lo que hay y por lo tanto, todo lo que es percibido como un problema, o un problema personal, o un problema global, o un problema del medio ambiente o personal, todo está en esa categoría. Todos están basados en el tiempo. Todos son recordados o anticipados. No son presentes. No hay problemas presentes. Y Jesús simplemente se dio cuenta de esto y fue presente, y por lo tanto, todos que parecían presentarse eran vistos de esa mente unificada, esa mente sanada. Él literalmente sabía que solo había uno de nosotros, literalmente sabía que él estaba en el campo cuántico, que él estaba en la conectividad. Él, si utilizas la película Mr. Nobody, la cual mostró recientemente acerca de cuestiones hipotéticas, el momento presente no contiene hipotéticos. Entonces él sabía que todo lo que le era presentado a él en el tiempo y el espacio no era nada más que el momento presente. No había cuestiones hipotéticas. Y es por eso que de ese estado mental tú tienes que ver qué tan gracioso todo el mundo es tiene que ser muy gracioso. ¿Por qué? Porque no hay profecía. ¿Cuántas veces hemos escuchado todas estas profecías de la Biblia, de la revelación, del libro de revelación y cómo va a terminar el mundo y todas las cosas que van a suceder? Cuando yo solía viajar alrededor del mundo... Antes de ser un ser estacionario ahora, cuando solía viajar, conocía a las personas heladas de muchos temas y decían, ¿sabes lo que está por venir? Y yo decía, ¿qué? Y ellos me decían, una noticia económica o un gran boom en el mercado de capitales o un gran desastre. Algunos de ellos me decían, el cielo está viniendo. Y yo decía, ¿cuándo? Y ellos decían, no sé seguro, pero está viniendo en el futuro te empiezas a dar cuenta de que la razón por la cual Jesús era tan pacífico es porque era tan presente, no porque estaba tratando de ser presente, sino es porque es todo lo que es, todo lo que siempre fue y todo lo que siempre será. El tiempo lineal en sí mismo es la enfermedad. El tiempo lineal es la enfermedad. La pandemia no es la enfermedad, el tiempo el tiempo es creer algo más allá del momento presente. Y es por eso que parece ser muy profundo, y pero cuando simplemente te relajas y tomas una respiración profunda y sientes que te relajas más y más y te quietas más y más y, más y tienes más y más silencio y estás más tranquilo y sereno. Tú estás recordando la verdad para todos y todo que todos y todo todos los ídolos se desvanecen en la conciencia de la verdad es tan sagrada hay un sentimiento de reverencia con ello no existe ni la posibilidad de un problema porque el tiempo Jesús dice no puede tocarme Va más allá de mí, no me puede tocar. El pasado se acabó, no me puede tocar. Qué idea tan hermosa. El pasado se acabó, no me puede tocar. Entonces la película de hoy va a ser acerca de un famoso cantante. Y era muy musical. Excelente. Un pianista excelente, escritor. No tanto con la letra, sino con la música en sí misma. Le venía él como Mozart. Mozart obtenía todo su concierto en un momento. Y luego tenía que sacar una birome y tratar de escribir todas las notas en el tiempo lineal. Y pero, uh, tenía todo el concierto. Y esto es lo mismo, quizás no era un flash, pero flash. Pero venía y él lo escribía en un tiempo muy corto, como Svaba también. Ella no tiene una virome, pero ella eh, graba todo en su celular, así no se pierde nada lo que le viene. Vienen y luego ¡Sus! se va. Así que es mejor grabarlo porque si no, se fue. Y es lo mismo con Elton John. Entonces tenemos una película que va a explorar la idolatría. Va a explorar las adicciones, va a explorar las relaciones especiales, buscar amor externo, va a explorar el enojo. Elton no es diferente a todos los seres humanos. La definición de venir al planeta Tierra es que hay ira en la mente debajo de la aparente manifestación del cuerpo en un mundo hay ira debajo. Y esta es la ira del ego. Recuerda, el ego hizo el cosmos, el mundo, el cuerpo, hizo las estrellas, los planetas, hizo todo el cosmos de ídolos e imágenes para que no sepas quién tú eres, como el Cristo viviente. Y con Elton, él va a Inglaterra y es, nace allí y crece en una familia y su historia no es muy poco familiar como otras historias que he escuchado. Que las personas dicen, ah, oh, bueno, mi, familia, mi vida familiar no fue la mejor. Imagínate sentarte con Jesús y decirle a Jesús, la vida en familia no fue la mejor. Estás hablando a la vida eterna. Y le estás diciendo a la vida eterna que tu vida en familiar no fue la mejor. Y cuando las personas me dicen a mí, mi, mi vida familiar no fue buena y yo digo, ¿qué quieres decir? y dicen, vengo de una familia disfuncional y ahí es donde comienza ¿algunos de ustedes escucharon eso? vengo de una familia disfuncional tienes que ver esa familia de luz la familia te amo y yo sé que tú me vas también venimos de la luz y esa es una gran familia todos los ángeles y todo ese amor y todo el, el Espíritu Santo y Cristo, y Jesús dice tenemos creaciones, no nos acordamos de esas creaciones porque estamos dormidos, pero Él nos dice en el curso que tenemos creaciones como el Cristo el ser de Cristo Cristo tiene la habilidad creativa no, nosotros no conocemos nuestras extensiones no conocemos nuestros seres de luz divinos que han extendido de nuestra realidad de Cristo tenemos hijos de luz pero no en un sentido plural sino en un sentido infinito y eterno tenemos descendencias o creencias pero no son físicas son pura luz y están esperando a que nos despertemos es, es, esperar es una, es una palabra en el cielo no se espera pero no podemos, no podemos conocerlos a ellos hasta que despertemos. Dice en el curso que la separación fue una idea que Dios no entendió. Entonces, es bueno saber eso. La creación, este mundo es una idea que Dios no entendió. Y para el ser que parece estar durmiendo, Dios es un ser eterno que los humanos no entienden tampoco es por eso hay una escala de ateos agnósticos y luego están los creyentes los que no creen en Dios los que creen en conocimiento hay un comediante que disfruto mucho tengo una película de él también Bill Maher y él hizo una película llamada Reliculous, que el título Reliculous es una combinación de ridículo y religioso. Entonces es una película llamada Reliculous, pero él se ríe de todas las religiones. Él no solo va atrás de las religiones cristianas, va atrás de todas, va atrás de la cientología, atrás de cualquier cosa, cualquier cosa que sea religiosa atrás de todo y se ríe de toda la hipocresía y unos días atrás vi que está en el noticiero porque yo sabía que él no estaba contento con Donald Trump pero luego él dijo pero dijo ya me cansé de ir atrás de Donald Trump pero este realmente no me gusta nada y qué es lo que no te gusta hay dos palabras que deben ser eliminadas del de lenguaje humano de inglés y todos los lenguajes hay dos palabras que deberían ser eliminadas de todos los idiomas del planeta Dios y Jesús esas eran las dos palabras que él quería eliminar del idioma ahora a eso, eso estoy realmente disgustado él decía Trump era solo el principio pero ahora Estoy saliendo del closet, del armario. El problema es el Dios y Jesús. Y yo me reía. Yo decía, ¡um! Interesante. Jesús es una palabra. ¿De cuántas letras? Si los añades y si las divides. Son dos palabras de cuatro letras. Pero de alguna forma pens trataba de quería eliminar Jesús y Dios. Pero yo siempre me río porque yo sé que si yo conociera a Bill tendría el mejor tiempo con él porque en este momento en el cual me mantengo encuentro que las personas son tan adorables porque no veo a la persona sino que veo a ese ser detrás de la persona y esa diversión tienen gran humor es tan dulce y cariñoso él dice todas estas cosas pero en el momento presente es adorable incluso puede decir cosas como deberíamos eliminar Dios y Jesús de todas las palabras y yo voy ah, ¡qué amoroso, eres tan adorable y todavía me a reír Dios y Jesús porque ese es todo el punto y Elton John va a interpretarlo vamos a escuchar canciones brillantes está la canción que se llama Your Song, tu canción cuando él canalizó esa canción, yo creo que cuando la primera vez que escuché esa canción, tu canción, fue tan hermoso. La escuché muchas veces cuando tuve el disco. Cientas de veces la escuché. Yo estaba allí y tú le puedes decir a todos... Esta es tu canción. Podría ser bastante simple ahora que ya está hecha. Espero que no te importe, espero que no te importa. Que pongan palabras. ¡Qué tan maravillosa es la vida! Ahora que tú estás en el mundo. ¡Ah! Mi corazón, wow. No puedo creer que hay una canción como esta. Él básicamente escribió la canción. Y luego Bernie, su colaborador, obtuvo la letra. Y la forma que funcionó esto es que él se sienta en el piano, canaliza esa hermosa melodía y les manda la melodía a Bernie y Bernie se sintió tanto amor cuando escuchó la música que Elton tenía que escribió tu canción y adivina quién se la escribió era para Elton él pensó de Elton esa no es una canción romántica de amor esa canción fue escrita por su colaborador que lo amaba profundamente y lo adoraba no de una forma física para nada esto no es un amor romántico o sexual este era un amor profundo y central y cuando Bernie escuchó la música que Elton había compuesto o había recibido y había eh, escrito en el piano y se la mandó él compuso la letra y eso está en la película él tiene que salir fuera de sus pensamientos privados y decir yo escribí eso para ti y es como, oh, te tocó tanto. Entonces, vamos a ver este recorrido. Pero siento que esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Porque espero que con esta charla que estoy dando, antes de la película, que ustedes van a pausar a medida que ven la película y pausar a recordar el momento presente. Pausar a recordar como todo el camino aparente y las búsquedas que atravesamos que parecen involucrar oportunidades de negocios relaciones, que parecen involucrar carreras o fama o fanáticos o muchos fans hay muchos, hay muchos fanáticos del Elton John pueden verlo cuando él va a California y él bastante tímido y se encierra en un baño y ellos le dicen tienes que salir del baño se supone que tienes que hacer un show aquí eh, en este lugar famoso y básicamente él se compara tanto con otros con los Beach Boys y otros cantantes famosos que él estaba pensando yo no soy como ellos ellos son geniales y yo no lo soy. Y ahí está el sentimiento de inferioridad. Y sin embargo, él es salido, sale del baño y, y va a cantar allí. Y todos les encantan, todos se iluminan. Y sin embargo, él tiene que lidiar con eso luego. Él tiene que lidiar con la fama luego. Él tiene que lidiar con el dinero. Él tiene que lidiar con el manager que quería ser su pareja. Esta película se relaciona con una también que mostré la semana pasada. No te puede pasar a ti. Porque toda la película, yo apunté atrás de toda la película acerca de cómo estás allí para dar o estás allí para obtener. Y esta película realmente, realmente nos ayuda a discernir entre el dar y el motivo de obtener. Entonces, puedes ver que cuando las canciones están viniendo, hay tanta pureza, hay tanta inocencia, hay tanta felicidad y espontaneidad en la naturaleza de estas canciones. Y hay canciones tan hermosas. Y luego están los motivos del ego, de obtener, de poseer, de obtener, de controlar. Wow. Esta película es espectacular para mostrar el motivo de dar y el motivo de obtener. ¿Cómo? No, eh, te puede pasar a ti. La película era muy buena y mostraba el milagro y la extensión de los motivos de dar y el motivo del ego. El cual es la muerte, el cual es la destrucción, el cual es donde todo el sentimiento de falta de valía viene, de todo el miedo al castigo viene el miedo, la culpa. Y el castigo es una proyección a Dios porque Dios es el creador del amor divino, pero cuando la mente cree en ídolos, tiene miedo tremendo y culpa y dolor y luego proyecta eso el ego proyecta eso a Dios porque el ego no conoce a Dios sino que es una creencia eh, que inventa a un Dios en el cielo inventado es un Dios que es otra imagen ha hecho otra imagen de Dios y le está proyectando todo su enojo toda su ira a este esta imagen de Dios, que no es Dios para nada. Es por eso que yo, a mí me encanta Bill Maher, porque dice, no hay Dios, y dice que Dios y Jesús son dos palabras que deberían ser eliminadas del lenguaje. Y yo creo que es muy dulce, porque si Dios fuese el Dios que le fue enseñado cuando él estaba creciendo, un Dios antropomórfico, el Dios de, de, de la cristianidad o de, o, de, o de es un Dios ficticio del ego judío cristiano y él está, tiene tanto enojo a ese Dios es por eso que quiere que Dios y Jesús sean eliminados del idioma porque él tiene enojo a la imagen de Dios que le fue dada cuando él estaba creciendo y él se revela en contra de esto. Él decide que no hay Dios y el ateísmo se ve como una forma de manejar esta ira. Bueno, si tengo ira en contra de este Dios, entonces quizás si no creo en Dios, entonces puedo encontrar la felicidad. Pero realmente no es una cuestión de creencia, no. Dios es. Jesús dice en las lecciones, Dios es. Decimos Dios es y luego dejamos de hablar. Esas son las últimas dos palabras que vas a mencionar. No importa si Dios y Jesús se eliminan. Simplemente puedes utilizar la palabra, una única palabra es es. Es si esa es tu última palabra es. Eso es todo. Entonces eso está bien, ni siquiera te tienes que preocupar la palabra de Dios y Jesús. Es. Creo que esa fue la última palabra que mi gato, Tripod, eh, mencionó telepáticamente antes de irse. Me lanzó una bola de Sammy. Uf, eso. Es. Es. Es por eso que el momento presente es por eso que Dios está en todos y todo, porque es, es, es todo, es todo lo que hay. Dios es todo lo que hay. Entonces, disfruten de la película voy a adentrarme en ella de tiempo a tiempo. Y si tú te encuentras sintiéndote un poco ansioso o él atraviesa un camino muy salvaje en el planeta Tierra, es un truco del ego. Es un truco del tiempo esta película. Pero si vuelve, vuelve hacia este The tripod, de que vuelve al, a eso. Y si en una de las escenas... Si te encuentras que hay emociones y hay enojo, o miedo, culpa que empieza a elevarse en tu consciencia, quizás quieres cerrar tus ojos por unos momentos y simplemente volver y centrarte en ese pensamiento hermoso del momento presente. Vuelve a tu seguridad el momento presente. Vuelve a tu seguridad el momento presente. Vuelve a tu, Vuelve a tu, Vuelve a tu, Vuelve a tu amor y conexión. Vuelve a tu fuente. Vuelve hacia la quietud, hacia el silencio. Y luego abre tus ojos. Y luego de ese lugar, de esa quietud, puedes luego ver la película de una forma hermosa. Y cuál es el punto. Es por eso que vemos películas. Es para llegar hacia la presencia del amor de Dios y espíritu. Así que disfruten la película y disfruten de la música. Es una gran película, pero oh, la música también. Y él hay unas escenas musicales ahí también. Me gusta en la que forma que interpretan y utilizan eh, la licencia de director para interpretar ciertas escenas en donde en, cuando, sin, sin la música sería muy muy pesada porque, y luego ponen esta música y lo ponen de forma fantástica y creo que lo hacen es un propósito de una forma para decir no te olvides, es solo un sueño no te olvides no te lo tomes tan serio sino tómatelo bien ligero y eso es otra cosa que es hermosa así que disfruten de la película